Hola, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de reacción para ganar. Y esta vez vamos a, a reaccionar a un YouTube hispano que me ha comentado que quería reaccione creo que uno o dos nomás. Y bueno, que bueno, me llamó la atención que quería agradecer a este. Eh, bueno, sí, de... de un... bueno este de un este YouTube hispano de un popper llamado Adam Blaze que dice, el síndrome de out. Ok, el de out de la, la película ese del de la casa flotante de bro, ese que maneja un anciano y bueno tal si sí, he visto esa película de Disney y Pixar y ok y a ver que ah, lo ha hecho no este chabón y ok la puta madre Ay, creo que se me acabó la batería a ver espera un ratito ok ahí está y bueno vamos a recibir este youtube pues, o claro, no y, ok, a ver qué versión diferente ha hecho este y capaz de la buena de hecho creo que es este su canal, creo que era del Joker o algo así, ¿no? Y bueno, más luego vamos a verlo y ya. Ok. Liz presenta, esta, lo que van a ver ahora es Chris, verga. Liz presenta, esta, lo que van a ver ahora es verga. Y vaya que es un monstruo sensacional, y aquí viene nuestro puto. ¡Guarda! Wow. Vaya, vaya, los científicos de la ciencia acusan a Mons de pagársela. No. La organización wow. mata a Mons. Eso te pasa por <risa> Aquí vemos a tu amigo. Jijiji, sobrevuela no esta mierda. Sobrevuela el gran turlojí. Sobrevuela mamá, No. Por la puta madre, puta madre, puta madre, triste. ¿Qué? No. ¡Un club ¿Qué fue? exclusivo! ¡Ay, es un perro! ¡Qué fina diferencia! ¡Sabes que este es un club exclusivo! ¡Solo, ¿Solo pendejos entran aquí! ¡Me the fuck! ¡Hola, niña! ¡Mi libro! ¡Y. ¡Mi libro de aventuras! <ríe> ¡De <ríe> roncas! ¡Ya la conoces! No. ¡La caliza de la doctora! ¡Diablos! ¡Condocúralo! ¡Condocúralo! ¡Adiós! Te... ¡Nah! <ríe> Vamos a ser delicioso, nena. hola ah, ah. <risa> buenas Ay, no. Ay, demasiadas cosas, así. Vamos <risa> a ser <eres> delicioso, nena. hola <risa> buenas das Mi nombre soy <risa> mis balas Y soy un todo otro. <risa> ¡Niño! <risa> <rara>. <risa> La... No. ¿Te sí, no. ¿Le ayudo a atravesar puertos? No. no, no. No, no, no. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Las No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. yo No. No. No. Tienes que aplaudir tres veces con las madras Hostia, que duro, ¿no, tío? Oh, <risa> ¡Oh, bueno, <mío! risa> vale. No Buenos días, caballos oh, ¡Me tengo! <risa> ¡Les enviaré una postal por no! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Qué mierda! Mar, puta madre, puta madre No Nunca me habían secuestrado Puta madre, puta madre Ay, qué <ríe> No <ríe> uh, Nunca me habían no secuestrado Tiene muchas colas no, Música no bien, es, no. Con eso maneja las tetas ¿En serio funciona? ¿En serio no creo yeah. no, que ayudaría <ríe> ¿A me de aquí? niños no, <ríe> <risa> Pero ¿cuál chucha de pasar? Oh, mira, al parecer los cerdos vuelan Va, me voy Calle Pero ¿cuál chucha de pasar? Oh, mira, al parecer los cerdos vuelan <risa> Tranquilo, sé qué hacer <risa> ¿Qué? Oye, ¿no has visto mi...? ¿Qué? A ver, Uy, que digo pierna ¡Esto pendejo Sonic! ¡Págame! ¡Págame! ¡Págame! qué? Esto fue... realmente... random Ok, <coughs> fue... Ya estuvo bueno, estuvo bastante gracioso y... No, yo estuvo bueno el la edición, todo y la referencia y bueno, no seas cosas de doble sentido que había sentido, ok? creo que esto, por, creo que ha sido mal, la verdad no sé qué puedo rascar acá no creo que ayudaría es sí, demasiado es algo complicado okay. es? y bueno, creo que lo vamos a dejar hasta acá no me nada más y bueno, si te ha gustado la reacción espero que te, te haya tenido si ha sido donde no me gusté, ha compartido, se este canal para más reacciones como este y bueno nos vemos la próxima soy yo Ultimate y bye